No doy crédito. Soy como los bancos. Pichita, ¿te quiere de creer que son las 7 de la mañana y ha sonado el despertador cuando ayer nos acostábamos a las 2 volviendo de Bilbao? Yo paso, tío. Yo dimito de ser humano. Yo me pongo a dormir otra vez. Total, que tenemos que ir para la Barceloneta a que salga el sol y estas cosas bonitas para hacer unas fotos, para anunciar unas cosas que el día 31 el día de Halloween hacemos un running con el Adidas Running Club al que podréis venir todos, pero bueno, quedaros, que dejo el link aquí abajo para apuntarse ahora lo contaré mejor, pero bueno, hostio eh... ¡ay, qué sueño que tengo! chaval, qué pedazo de vista ¿Acaso? Orlando, te echo hecho temprano, pero mira, ¿eh? O sea, ahora parecías un poco la estatua de la libertad. De, la estatua de la libertad del Poplano, ¿qué te parece? Es un poco más eh, Estás aquí, luego te la paso, chaval, que... pa' Tinder, pa' Tinder. Sí, sí, te, te haré buen... un dos por uno. Bueno, ahora nos estamos moviendo para la Barcelona. bueno de hecho ya estamos en la Barceloneta, pero veníamos de la parte de Poblorou y vamos para allá, a ver si sacamos unas fotos buenas. Yo le voy a preguntar ahora si creen que sirvo o no sirvo para bloguera que de moda. Me parece que ya sé cuál es la respuesta, pero por preguntar, que no quede. yo soy sergio Hola a todos. Hola, soy Gabriel, de Argentina. ¿Qué onda, jabalí? Hola, soy Alex Trelis. Hola, San Juan, me llamo Ángela. Gracias a haberme quedado sin trabajo. Y ahora me he roto la mano, he a perder 10 kilos. Desde 105 por el culo de la INCO a 95. Y te descubrí en 2013. Y un día descubrí el vídeo de la Madrid Lisboa de Valentí San Juan y desde entonces me enganché a este canal. Empecé a pedalear para difundir la enfermedad eh, rara que tiene mi hijo mediano, el síndrome de Turet, nuestros pañuelos de la mare naranja, como ya nos conocen. Somos un club ciclista, ya fundado, empezamos siendo mi marido y yo, nada más. Y es un reto doble, porque yo tengo una neuropatía degenerativa en las piernas, estenosis de canal lumbar, y no se sabe hasta cuándo podré pedalear y sufro mucho dolor. Pero se trata de difundir la enfermedad y recaudar fondos para que sigan investigando genéticamente en Lisboa, donde empezaron hace un año. ¡Eh, chavales! Estoy aquí editando el Daily de verdad flipando con las historias que nos mandáis a diario, muy muy guapas y muy muy inspiradoras. Pelayo arroba menoscabeza.com Ah, coño, ya que estamos, sí puede ser en horizontal. A machete imposible, mis ovarios. ¿Qué <risa> ese, no, yo ese ¿Qué pasa? <risa> Oye, ¿Te ¿y esa foto que te has puesto así? Eh, Guau, guapo, eh, fino, fino, eh. ¿Fino o no fino? ¿Fino, o no fino? Los comentarios. Ven, ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, entra! <risa> ¡Hombre, hostia! ¡No sé! ¡Joder! ¡Madre mía! Eh. Somos Uruguay ahí, eh. eh vamos. Eh, eh, eh, eh. Somos futbolistas, ¿no? Somos ¿no? uruguayos. Y mí re re re de regalo. Pero espera, todo. espera, uruguayos, es que ahora no vamos en nada a argentina. ¿Cómo ya, se, cómo pero se, pero se pero llevan? ¿Cómo se eh, llevan? ¿Cómo se eh, llevan? Ahí, ahí hay un poco de tema, ¿no? no se llevan peor con con Chile, los chilenos, se llevan sí, sí. Chile. No, no, claro, o sea, claro. Eh, entre. están contentos. Porque Argentina se ha clasificado para la Copa del Mundo. Ah, vale, del vale, Chile. vale, vale, o sea, bien. vale. Está bien. Y aparte del pudín yo estoy con dos argentinos y súper bien. Vale, vale, vale. Aparte son, son celestes los dos. Unos son Adidas y dos son Puma, pero. Pero ahí, ahí, ahí. <risa> <risa> y pico he dormido 11 11 horazas pero de ¿Claro como en la cueva de Batman a ese nivel sí sí sí sí sí la jiraquita baleada la jirafa se <ríe> <al lado, sí, ríe> miraba eh, tengo fotos y así está muerto ah. está mu Aquí abajo, fotos. Jirafa, mando a fotos y ponemos cómo duerme, Zugasti. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien, coño. ¿Tú, ya? ¿tú qué, qué has hecho? Pues trabajar. Ya, ya. Trabajar siempre hago más, ¿o qué? Sí, sí, no, no. Trabajar, cerrarte contratos. Pa... Soy, soy su representante ahora. Le, le busco ahí contratos y tal internacionales, porque claro, para Nueva York necesita contratos. Ahora el tío es internacional. La gente en Uruguay, tío, cómo te valoran, chaval. No jodas. en a Valentín tráete a val... De locos. ¿Coño habrá que ir? Una pasada, ¿eh? Nos tienen Controlado, saben todo. Conocen a Barry. <risa> no, así. Barry. Un abrazo, Zugasti. Me dicen, pero un abrazo de, de, de talería, no <risa> de Barry. Y yo, ¿conocéis a Barry? Sí, conocen a Barry. No, espera, que lo hago bien. al niño, a Pelayo. Todo, todo. Y luego otra cosa de locos, tío. No se sé, lo creen que vivimos juntos. Se piensa que es una serie de televisión. ¿Que no puede ser que, que, que, que, que Nick Jagger y Madonna vivan juntos? Que no, que no puede ser todos dos estrellas juntas y seguimos daily pero es un montaje como no? <risa> la novela de televisión que sabe que no son verdad pero la pides te lo juro se piensa que es todo atrezzo. esto no es atrezo esto sería la polla ¿sabes? No, o sea, ya, ¿no? esto que quiero que imagínense imagínese este también? viviendo en otro sitio Man, tío, y en otro y quedando cancilla. aquí para rodar y diciendo que, que estamos viviendo juntos y tío si estamos enamorados tío han sido nueve días y parece que te hayas estado un año eh, fuera a eh, mí igual tío casa limpia no, ca platos fumando. fregados también, no? suelo limpio la gente me decía: Cuando llegues a casa, tendrás el arrocito como los garbanzos. <risa> te voy a dejar yogures en la nevera. Oh, los helados los tendrás bien. ahí. Cuando vuelvas, tendrás asaí de barri. Asaí de barrumito y todo. Oh. Y para el día que llegues, avísame y te preparo arroz con garbanzos. Muy guay. Hay que ir, hay que ir. Es un país muy pequeño, 3 millones de habitantes solamente. ¡Coño! Sí. Hostia, esto es como ¿No? la área metropolitana de Barcelona, sí, mismo. 3 millones, tío. Y todo muy, muy organizado, muy ordenado, una cultura de locos, o sea, realmente un aeropuerto galáctico parece, parece Suiza, tío. No, en serio, tío. Y segundos o sea, ahí en la clasificación del mundial. Están a tope, tío. ¡Viste, uruguayo! a casa y ya estamos estresados hasta, et, et, uh, otra vez o sea hasta ahora había mucha calma y mucha tranquilidad he volver Zugasti al palco todo. En el vídeo de hoy os quería explicar más al detalle cómo va a ser el entreno del martes día 31, eh, que es gratis, está abierto a todo el mundo, es aquí en Barcelona, y lo único que tenéis que hacer es apuntaos para que no nos vengan 500 personas. Hemos quedado a las 7 y media. Hay plazas limitadas y eh, va a haber tanto servicio de guardarropa como habituallamiento. Es decir, por eso no preocuparos. Podéis venir disfrazados o no, eso ya viene elección de cada uno porque Halloween. Y básicamente haremos un entrenillo muy fácil hemos quedado en la plaza del mar en la barceloneta el link a todo está aquí abajo y haremos una cosa fácil 10 kilometrillos, 5 de ir y 5 de volver vamos a terminar en la misma plaza del mar y va a haber para todos los ritmos el que vaya lento, el que vaya rápido, el que vaya tal y hoy iré yendo un poco con cada uno pero no os preocupéis, los que seáis muy lentos o muy rápidos va a haber para cada uno entonces va a haber fotos, va a haber abrazos que nadie me toque el culo, que sé que hay gente que viene a tocarme el culo, pero ya, sobre todo reservad vuestra plaza porque si no os vais a quedar sin. Familia, mañana más y me